El del de San Rafael Yuma. del Yuma sí. ahora Así que es. sí, era. del ese episodio muy conocido de Ramón Marrero Aristi hoy escribe eh, Pedro Conde Sturla no Pedro Conde Sturla escribe otras cosas sobre Trujillo, la bestia sino eh, José Antonio Martínez Roja que está hablando de la promoción de abogado que se graduó del 55 al 60 en esa se incluye a Euclide Gutiérrez Félix y él narra el episodio oigan esto señores, lo que es una dictadura porque la gente a veces por desconocimiento y por cuestiones emotivas y por este estado de, de anomia a que nos han sometido no y por a, congraciarse con los que están en el poder y por congraciarse con los que están y en hay el una poder tendencia en así mismo es, desconocen lo que significa para la paz de los ciudadanos de un país donde se entroniza una dictadura. Dice ese señor que ellos celebraron ahora lo, los 59 años de, de graduación. Que oigan esto, señores. Sí, y esto yo llamo a reflexión, especialmente a los jóvenes. Que no saben ni tienen idea de lo que puede ser un régimen dictatorial. Que un día en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que en ese tiempo se llamaba Universidad de Santo Domingo. Un letrero pequeñito, señores. En un baño que decía abajo Trujillo. Todos los estudiantes que venían bajando por esa escalera de donde estaba ese baño. Todos fueron apresados y muchos desaparecidos. Sencillamente por eso, señores, ¿ustedes creen que eso es posible? Que porque en un baño, sin saber quién puso hacia abajo Trujillo, tengan que pagar y, y, y, y, y ser sometidos a una acción. De violación fragante no, de a los derechos humanos. De, de desaparición física. Y desaparición sí. física, por de, eso se de tortura De tortura. De apresamiento. Que ya sí. antes. Que la actitud de este Camacho es un Ca reflejo de eso. reflejo de eso ¿eh? que la gente no cree, muchacho. tú me entiendes. Hoy la sí. actitud del gobierno, del presidente con de la República también. con los campesinos del servicio Esos del son reflejos. ¿no? Esos son reflejos dictatoriales. Así es. Entonces, y, y, y la cancelación porque una persona no esté de acuerdo. No esté por... de acuerdo, que no lo siga. Que no lo siga, lo cancelan. Entonces, eh, hay que hilar fino, como dice el pueblo, en su sabiduría popular. Porque cuando un pueblo, o una familia, o un grupo cualquiera, no tienen un código, ¿verdad? Eh, ético, moral, para la convivencia, para regular la convivencia de ese grupo, entonces el grupo se va erosionando, se va resquebrajando. Entonces, como la sociedad está en una situación particularmente muy delicada en términos de lo que es, pudiéramos decir, una cuestión básica para garantizar la cohesión político-social, que es seguir las tradiciones y valores que en más de 200 años, para poner un tiempo, ¿verdad?, de vida republicana, sí. ha construido, entonces hay que hacer hay que hacer una reflexión concienzuda, ¿verdad? Muy Porque consciente. usted dice, ah, no, que, que eso siempre se ha dado... Eh, que esos campesinos no, no, no es una, fondo eh, eso es un abuso, es un abuso incalificable, exactamente, no. incalificable. incalificable. Pero además, unas tierras que por decreto fueron sí, por entregadas decreto. en Entregada 1975, ellos, 75, ellos, sí. tenían propiedad, ellos tenían propiedad campesinos. legítima de esos terrenos claro, claro. y volvieron otra vez al palacio y le impidieron la entrada. Sí, sí. Una gente sí. que no le estaban haciendo daño a ellos nadie, ll ellos no. llamaron una visita sorpresa al presidente. una visita sí, sorpresa. Exacto, Y el presidente le gusta tanto, sí.